Hola, hola, bienvenidos a todos. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a tener un, una clase gratis para hacer una pulsera. eso Es una pulsera muy especial porque no es una pulsera común y corriente, sino que tiene unos detalles súper especiales. Entonces vamos a estar de la mano con nuestra profesora del Club de Creadores, Betty Cárdenas, quien va a ser eh, la profe que nos va a estar enseñando este hermoso accesorio. Entonces, eh, bienvenidos, ¿cómo están? Ya veo que se están uniendo algunas personas. Bueno, si me, vi, si me ven bien, si me escuchan bien, por favor, confirmenme. ¿Desde dónde me están viendo? Para conectarnos ya con Betty. En... Las historias pasadas y en el, en el, en la perdón, en la publicación que hicimos sobre la clase estaban los materiales que vamos a utilizar el día de hoy. Todos los materiales los encontraban en nuestras tiendas físicas y en nuestra página web. Entonces, eh, siempre, siempre que nosotros coloquemos los materiales, es, si vamos a hacer alguna clase, los pueden encontrar en las tiendas físicas o en o en nuestra página web. Tratamos siempre de publicarlo una semanita antes, más o menos, para que les alcancen a llegar los productos si lo realizan su pedido online. Bueno, desde Ecuador nos, nos saludan, de Lima. Bueno, voy a conectarme con la profe, deme un segundo... Aquí mientras eh, nos conectamos con ella, cuéntame si tienen los materiales, si alcanzaron a conseguirlos. Eh, era más que todo hilo taiwanés. Hay uno que era Milán, Rondelas, desde Estados Unidos, desde Chile. ¿Cómo están? La verdad es un gusto saludarlos. Recuerden que nosotros tenemos... Envíos internacionales, entonces pueden realizar todos sus pedidos por nuestra página y recuerden que en nuestra página eh, también hay un enlace a WhatsApp si necesitan algún asesoramiento ya más personalizado, ahí están nuestras asesoras en línea dispuestas a contestarles lo que deseen. Bueno, aquí estamos tratando de conectarnos con la profe, déjenme un segundito. y le estamos enviando la solicitud. Bueno, si quieren, eh, mientras nos podemos conectar con ella, me pueden ir haciendo algunas preguntas, no sé, de, de algunos productos. o Bueno, ya están activas nuestras clases presenciales en las, en las tiendas, en Barranquilla, en Cali, en Bogotá, en Bucaramanga. Toda esa información la encuentran en nuestra página de los horarios, de los días con las profesoras y qué técnicas se va a manejar. Bueno, me dice que... Hola, Betty. Ya vi que te conectaste, pero no... Me rechaza la solicitud. ¿Me escuchan? Listo, ahora sí. Hola Betty, ¿cómo estás? Hola Laurita, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, es que estaba avisando en mi Instagram de que la transmisión okay. era por acá. Listo. Entonces oye. quiero saber si nos escuchan, si nos ven. Sí ya me estaba preocupando porque empecé hace un ratico <risa> no, y no sé por qué se ve se ve así tan grande mi eh, de pronto mi tienes el zoom act activado entonces no sé <risa> se ve mi carota espérate, yo voy a revisar, voy a voltear la cámara y voy a revisar la imagen acá, sí, tengo zoom pero no sé cómo quitarlo mmm Bueno, yo creo que es como Parece que pellizador. sí. Ajá. ¿Lo pellizco? Sí, como así. <risa> eh, no. Pero bueno, voy a ir acomodando la cámara. Sí, tranquila. Voy a desconectar. Sí, no sé por qué. Bueno, que nos vayan contando si nos ven, si se escucha. Sí, por favor. Eh, Laurita, tú... ¿Lau? Dime. ¿Tú qué imagen alcanzas a ver allí? solo se ve Ahí, eh, como pixelado la verdad no, no alcanzo a ver bien bueno me, me voy a salir y ya me vuelves a agregar ¿vale? porque necesito solucionar lo de, lo de zoom sí bueno bueno mientras la profe eh, eh, arregla la imagen sí muy borroso eh, Cuéntenme por favor si ¿sí tienen los materiales que les dejamos una listita en la publicación que realizamos en el feed y en las historias que estuvimos haciendo periódicamente en la semana eh, no necesariamente tenían que ser los mismos por eso no colocamos como códigos como tal para que ustedes eh, exploten su imaginación pero sí le ponemos una referencia para que más o menos sepa qué vamos a hacer, pero no es necesario eh, que utilicen los mismos mismos materiales y los mismos colores que utiliza la profe. Esto es eh, una guía para aprender la técnica, para aprender cómo se hace, pero ustedes siempre les decimos que le pongan su toque especial y que lo hagan siempre a su manera. Bueno, Juliet, eh, nosotros casi siempre tratamos eh, de publicar estas clases al menos una semana antes. ¿Por qué? Porque así es. te van a llegar los pedidos a tiempo. Entonces, en Villavicencio si nosotros no tenemos tienda física. Entonces, para la próxima... Eh, te recomendamos realizar el pedido online y te va a llegar. Sí, sí se puede utilizar hilo chino si no tienes el... Lo importante es que aprendamos a hacerlo. Entonces, cuando ya aprendamos a hacerlo, con más calma podemos encontrar los materiales. Y podemos hacer el pedido con nosotros, entonces ya vamos a tener más tiempo para que nos llegue y realizarlo. Bueno, ¿qué otras preguntas tienen? Era, la verdad que no tengo la lista, pero era dos colores de hilo taiwanés, un color de milán. El lo que pasa con el cordón milán es que él tiene una textura diferente. Entonces, de pronto ahorita las prof la profe les puede explicar por qué se va a utilizar el milán y no uno común y corriente. Sí, ya te porque es como para darle eh, una, un acabado diferente, ¿listo? Cuéntame, Laurita, ¿se ve bien? Sí, ahí ya se ve mucho mejor. Pero igual mira que no sé por qué se ve la imagen tan cerca. Mm, bueno, vamos a... No sé. ¿Será porque me tocó a mí en la parte de abajo? No, no creo. No, eso no, tiene nada que ver. ¿No tiene nada que ver? Ok. Yo creo que podemos ir empezando porque si no nos coge el tiempito. Sí. Esta pulserita demanda un poquito de tiempo. Voy como a darles, irles dando una explicación y tú me vas preguntando... Me vas diciendo las preguntas y yo voy tratando de responderte mientras vamos trabajando, ¿vale? Vale. Voy a darles una recomendación a las personas que están en este momento. Los comentarios los pueden desactivar ustedes mismos eh, desde su celular, deslizando hacia abajo para que ellos no aparezcan todos y así no tengo que eh, desactivarlos yo porque quiero ver las preguntas que hagan mientras tanto. Entonces, para... Sí, ellos... la cada persona puede desactivar los comentarios si le molesta en la imagen para ver acá en el en el tablero. Entonces, podemos empezar. Benita, eh, sí. te conecto, Mari. Eh, Juliana, este va a ser una, profe, ¿cómo se llama esta pulsera? Bueno, esta pulsera le llaman pulsera de eh, varias. Eh, ahí en ahí la, la la que está de moda, en realidad la de siete vueltas, hoy la vamos a hacer de cinco por tiempo pero Listo. se está trabajando o de cinco que es eh, como un semanario y no, semanario no, el, el que le llaman que es entre semana, cinco días y el otro es el de siete el semanario, entonces eso es la pulsera que se enteriza y se trabaja eh, la eh, cantidad de vueltas todas las vueltas pues que quieran manejar yo la he trabajado de cinco vueltas, pues por tiempo hemos sacado pues este modelito que fue el que mostramos. En... Es una pulsera enteriza toda, miren, ella va toda enteriza, ¿Sí? sí. Y esta otra para las que están preguntando pueden usar cordón víbora. Eh, Carol también tiene cordón víbora. Sí. Eh, me están diciendo que sí se ve un poquito pixelado. La o sea, apaguen el... Eh, espérate, digo acá que apaguen los dispositivos para poder que... Tienen que apagar los dispositivos. Sí, porque si no... No, pero la eh, sí, esta clase va a quedar grabada, yo creo, estoy casi segura que va a quedar en dos partes porque eh, esta pulserita sí demanda un poco de tiempo y pues lo que nos hemos demorado en la introducción y, y todo, sí. yo creo que sí. Sí, yo creería que se nos va a ir un poquito de tiempo, entonces les estaba explicando, ¿ahí se ve mejor la bueno, bueno, yo... o no? No, todavía no. ¿Todavía no? Espérame. Dame un momento. No, ahí sí ya se pausó por completo. Eh, no, es la conexión. Es la conexión de la profe con el internet. Bueno, vamos a intentar otra vez conectarnos con ella. Eh, yo creo que sí es. es el internet de la profe. Listo, muchísimo mejor, Betty. Que estaba conectada a la, a, la, a la que no era. Sí. Bueno. Ya, ahora sí. Ahí nos empecemos. vemos. Sí, Sí, perfecto. Bueno, eh, pueden utilizar cualquier tipo de cordón. Eh, se puede utilizar el que les decía, el víbora. Este es en víbora. Aquí lo pueden ver. Ok. Eh, Carol también tiene el cordón víbora. Sí. Lo manejan también en diferentes calibres. Ustedes, ustedes pueden utilizarlo cualquiera. Hemos utilizado este cordón Milan pues, porque lo tenemos ahora en tendencia, lo tenemos... Se está usando mucho lo que son los cordones, el taiwanés y el, y el cordón Milan para trabajar. Entonces, ustedes lo pueden trabajar. Este lo he hecho en víbora, miren. En víbora okay. y le he hecho diferentes... Las decoraciones, ustedes las pueden elegir también. Le pueden colocar lo que ustedes quieran. Yo les voy a dar unas ideas y ya ustedes lo pueden decorar, y lo principal es como las medidas, eh, algo muy eh, muy necesario, ¿listo? Entonces, eh, una cosita que les voy a explicar, aquí creo que me miren, ¿Sí? ahí sí. las muñecas vienen por unas tallas, ¿Sí? entonces, eh, que la XS, que la más pequeña, 16, la S, bueno, estas tallitas, esto lo pueden encontrar en, en Google, pero siempre por lo general se trabaja una medida estándar que es entre 16 o 17 centímetros. Hoy la vamos a trabajar eh, de 17 centímetros. Para sí. que nos quede, eh, como es ajustable, pues puede, se puede manejar varias tallas. Pero en caso tal de que ustedes la tienen, tengan que hacer personalizada, pues hay que medirle la mano a la muñeca. Recuerden que también, como es una pulsera que va a ir va a ir de aquí hacia acá y esta parte de acá es más ancha, entonces pues hay que irle aumentando medio centímetro o un centímetro. Yo hoy voy a hacer una estándar y la, como les digo la vamos a trabajar de, de 17 centímetros. Entonces, miren lo que hace, se marca, yo ya he marcado, la vamos a hacer de cinco tiempos, ¿sí? Al inicio marco cinco centímetros, o sea de un extremo voy a trabajar en un cordón doble, listo ¿Sí? entonces lo que he hecho es que miren yo lo he ido marcando con unos alfilercitos para no perderme entonces marqué 5 marqué 5 centímetros que es para hacer después y colocar el terminal luego marqué 8 centímetros los 8 centímetros es la parte de encima eh, es esta parte que vamos a decorar esta que la que va a ir encima siempre... Sí, esta parte de encima es de 8 Y la parte que va a ir en esta parte de acá atrás Va a ser de 9 centímetros Entonces Tenemos 5 centímetros para iniciar A los 5 centímetros empezamos a trabajar la pulsera Entonces trabajamos 8 centímetros En el tejido que le quieran hacer O la decoración que le quieran hacer Luego vamos a dejar otra vez 9 centímetros marcamos otra vez en 8, en 9, las veces que ustedes vayan a realizar la pieza. Entonces, como les digo, yo aquí tengo algo un poquito más adelantado, miren, marqué en 5, luego marqué en 8, luego marqué en 9, luego otra vez en 8, luego otra vez en 9 y así sucesivamente hasta que complete yo 5 espacios. 1, 2, 3, 4 y 5 espacios. En el quinto final, que ya voy a terminar, ya dejo 5 centímetros al final otra vez. ¿Sí? Okay, okay. Listo. Si van teniendo preguntas, lo bueno cuando uno hace los en vivos, él ahorita, es que pues sí. la gente va teniendo dudas y uno se las puede ir resolviendo ahí, porque después pues, queda el video grabado y ya uno no les puede resolver la duda. Entonces es bueno que vayan, vamos preguntando. Hoy vamos a trabajar en esta tablita, una tablita para macramé. Eh, que también la manejamos con Carol con nosotros la encuentran como cojín para macramé cojín, cojín para macramé y eh, pues vamos a hacerle una decoración yo voy a meterle un poquito de alambrismo pero las que no tengan alambre en este momento le pueden colocar con cordón sino que por el alambre pues es un poquito más rápida entonces les voy a ir mostrando qué vamos a trabajar de primero eh, tenemos aquí una pregunta, tú la, la que ya hiciste, la hiciste con víbora, ¿qué calibre recomiendas para, para hacerla así? Se puede trabajar con el número con 2 milímetros o con 3 milímetros. Ok. ¿Listo? Y eh, bueno, pues... bueno, el milán es el que vamos a estar utilizando para toda la pulsera, entonces se debe medir cuánto, pues lo que... Son 5, 8, 9, 9. En ocho, ocho, total serían, vendrían siendo, 20 ven digo, serían 1, 2, 3, 4. 8 por 4 son 32 más 10 y tengo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, y 4 por 4, 36, vienen siendo más o menos unos, eh, ocho, sete, unos 88 centímetros, 60, 78 centímetros más o menos. Okay. 78 centímetros okay. por cada okay. línea, no, por cada línea, quiere decir que vendría ah, okay. siendo un metro y medio, Pongámosle un poquito más, eh, 7 y 7, 14 y 8, 8, 16, metro 56 centímetros más o menos. Entonces, miren, recuerden, este es el inicio, marqué en 5, ¿sí? Uh -huh. Voy a acomodar porque si no, yo no voy a mirar, no voy a mirar a ver si ustedes están viendo lo que yo estoy trabajando. Puede colocar la hojita donde tiene esos 5 centímetros los dejamos eh, sin nada. Solamente dejamos los 5 centímetros. A partir Ajá. de ese, contamos 8 y allí... Y esos 8 son los que, que vamos a, a decorar. De Ajá. Exactamente. Luego Entonces 5, 8, 9, 9, sin nada. Luego 8 decoramos, luego 9 sin nada, luego 8 decoramos. Luego nueve sin nada, luego ocho que va a ser el cuatro, luego nueve y ahí terminamos porque son cinco espacios los claro. que vamos a decorar. Va a ser de cinco vueltas. O sea, ¿Listo? van a quedar como cinco pulseritas para que eso. más o menos se hagan. Exactamente. Entonces, lo primero que vamos a aprender a hacer es este enrolladito. Que de pronto pues se ve como muy facilito y ustedes dicen, pero bueno, eso no vino a enrollar ahí. Pues, entonces vamos a mirar a ver la técnica. Yo lo voy a colocar aquí. Sí. Este, este yo ya adelanté un lado. Este lo voy a hacer, voy a mostrarles dónde tengo uno. Porque lo tengo aquí. Ah, bueno, voy a mostrarles. Vamos a hacer este primero. Ok. Que es enrollar y enrollar a cada lado y colocar unos dijecitos en el centro. ¿Listo? Entonces, ¿yo qué hago? Yo ya, ya decoré yo ya decoré este que era el lado de acá que terminé, voy a decorar el lado hacia arriba. Lo colocamos en la tablita, ustedes lo colocan en lo que tengan, si tienen la eh, una tabla de esas de trabajo con que agarran donde se trabaja el macrame y lo pueden trabajar. Y para yo trabajar este pedacito he cortado una tira de 50 centímetros. Vamos a trabajar hilo taiwanés. Me preguntan que si se puede realizar también con hilo chino. Sí, claro. Hasta con terlenca, con hilo encerado, con ese también se puede trabajar. Okay. Entonces aquí donde tengo la marca y es donde lo voy a empezar a trabajar. ¿Y qué voy a hacer? Miren, voy a coger y voy a doblar mi hilo, una partecita, como hacerle un hojalcito lo coloco donde voy a trabajar. Voy a doblar más o menos la misma cantidad que yo voy a que yo quiero enrollar. Por decir, si todo mi rollo es de los 8 centímetros, que se lo vamos a hacer más adelante, pues dejo todo este pedazo en 8, 8 centímetros, ¿listo? Aquí voy a enrollar más o menos 3, 4 centímetros. Entonces eso es lo que dejo, miren. Listo. ¿Sí? Hago una, hago una pestañita, la coloco allí y ahí voy a empezar a enrollar. Voy a voltearlo un poquito, voy a voltear aquí para que ustedes lo vean. Y con el lado largo, miren que aquí me quedó la otra puntita. Lo tengo así, miren. Y con el lado largo yo empiezo simplemente a enrollar. Pero está enrollado, lo bueno del hilo taiwanés es que el hilo taiwanés no se, no se desenrolla fácilmente. No sé si me hago entender. O sea, no se suelta tan fácil como un hilo chino. ¿sí? Tiene más memoria. Entonces, empiezo simplemente a hacer rollito. Pero ese rollito te tiene que quedar bien apretado y sobre este hilito que tengo allí. A tratar de Sobre. cubrir eh, esa pestañita que hiciste y el hilo es, y el milán. Y el hilo, ajá, y el hilo milán, la base. Esa es como la base. Entonces yo empiezo a enrollar, simplemente enrollo, haciendo como un gusanito. Si utilizan el terlenca, ¿qué calibre pueden utilizar? Mira, ve que yo de terlenca poquito sé, pero el terlenca, es que no sé si si es el más ma... hay uno que es intermedio que se trabaja para las pulseritas de macramé que creo que es el si alguien tiene por allí el dato creo que es un número 10 un 12 es que yo de Terlenca poquito yo de Terlenka casi no lo uso okay. pero y no le sé bien los calibres pero eh, pueden usar el que, que se usa normalmente para hacer las pulseritas en macramé No sé si estoy tapando, pero aquí es donde puedo trabajar. El 12, dice que es el, 12. ¿El 12? Ok, es que no me recuerdo si él es entre más número, más delgado o más grueso. Es que no, eso no lo tengo. Creo que entre más número, más delgado el calibre. Entonces, puede ser un 12 o un, el 10 creo que es muy gruesito. Entonces yo simplemente lo que hago es que lo voy enrollando pero que no se me vaya montando, o sea que el hilito me quede uno al lado del otro, que no vaya a quedar montado. y que vaya quedando bien apretadito. Mira que yo ahí lo solté y mira que él no se me desama, ¿sí ves? Uh -huh. No se desenvuelve. Entonces voy a quitar ya, como ya tengo ahí marcados, ya voy a quitar este alfilercito porque está como molestando allí. Y ahorita sí ya puedo trabajar lo normal. Entonces vamos enrollando. Que vayan preguntando lo que les vaya viniendo a la cabeza, porque después. Queremos eh, invitarlas también al... Tenemos un taller de macramé la próxima semana. Aquí en Cali, taller presencial. De pronto para las que estén interesadas. Eh, ¿En qué sede la vas a estar dando, Betty? En las dos sedes de Cali, en el norte y en el sur. Uh -huh. Sí, el... Los cupos para esas clases los pueden eh, separar directamente con la profe o en nuestras tiendas. O, o si en las tiendas, WhatsApp, sí. en tiendas también. Sí, cualquiera pueden. Instagram? Ajá, es... Eh, Nosotras, eh, pues, tratamos... Eh, bueno, ese taller va a ser, es con la profesora Tatiana Tangarife, pero nosotros lo que hacemos es que tratamos de sacar talleres eh, que no sean como tan comunes, para que ustedes puedan aplicar eso pues a las técnicas, ¿no? De pronto que la gente cree que macramé, entonces cree que el macramé solamente se está usando para hacer las pulseritas, eh, porque es como lo más común. Y no, el macramé ahorita lo estamos usando en combinación con joyería, con alta joyería, eh, con herrajes, entonces aprenden a trabajar sobre herrajes, aprenden diferentes nudos, porque el eh, macramé se compone de nudos, ¿no? Sí. ¿Es posible que estos talleres eh, los desvirtuales? Eh, sí, en esas estamos trabajando. Nosotros en este momento tenemos un taller de macramé virtual, pero no son los mismos modelos que, trabaja, que tenemos para el taller de Carol. Es un taller que ya habíamos realizado, que ya teníamos... Eh, grabado eh, y es en macramé pero no es los mismos modelos que salieron en la promoción de carne, de pronto tiene algunas técnicas parecidas pero no son los mismos entonces miren, aquí ya estoy llegando al final lo que he hecho es enrollar, enrollar enrollar, ¿sí ven? Sí. ¿ahí se alcanza a ver? bueno entonces vamos a hacerle le el hilo aquí. morado es hilo taiwanés ajá Miren, aquí tengo la, el último pedacito de la pestaña y todavía lo tengo. Y lo que voy a hacer para yo amarrar este nudo es lo siguiente: voy a entrar por esta pestañita. Entré por la pestaña, me voy, y cojo este de acá, el que inicié, sostengo y empiezo a jalarlo. Y ahí ya me amarró el nudito. Y miren que no se hace nudo por ningún lado tampoco, sino que simplemente lo aprisioné allí. Ok. ¿Listo? Y las que tengan quemador pueden usar el quemador. Las que no tengan el quemador, pues usamos candela normal. Aquí vamos a cortar y a... Y a quemar. Eso es lo chévere de ese quemador. Sí, es que él te, te corta de una vez y te. Ajá, y te, te corta y te caute. ¿Cómo se le dice? Te, te. sella de una vez el, el hilo, mira. No pasa nada, y ya quedó. Súper. Entonces aquí dejo un espaciecito para colgar unos dijecitos. Esos diejecitos, ahorita en este momento voy a colgarle solamente dos. Vamos a voltearlo, vamos a dejar este lado ya terminado, esta primera vuelta terminadita. Voy a colgarle en un lado los abrimos aquí, vamos a colgar este caracolcito. Igual ahorita vamos a volver a hacer otro de estos enrolladitos, que lo vamos a hacer el largo. Como para que les quede bien claro, porque lo vamos a hacer dos veces. Y en el otro voy a colgar una llavecita. Estos dijecitos también son de Carol. Eh, creo que ahí tiene... Todos los materiales que la profesora va a estar utilizando para este accesorio los pueden encontrar con nosotros, en nuestras Ajá. tiendas y en nuestra... Listo, entonces aquí tenemos el de la primera vuelta. ¿Listo? Okay. Entonces recuerden, en la primera vuelta fueron decoramos, dejamos 5 y decoramos 8, aquí hay 8 centímetros. Dejo 9 y aquí yo ya he adelantado este decorado porque este lo voy a hacer más adelante, lo voy a hacer ahora en otra vuelta, pero lo voy a hacer con balines a los lados. Yo dejé adelantado porque la mayoría de personas ya saben hacer este nudito. Este es el nudo plano macramé. ¿Listo? Entonces, okay. ¿qué hago? Voy a acomodarlo, mire que ahí ya tenía, yo mar marqué ahí donde tenía el, el alfiler marcadito, ahí empecé, que fue aquí, ¿sí? Y aquí tengo que terminar. Entonces, ya tenía un poquito adelantado, por cuestión de tiempo, vamos a... Nos van diciendo si les va gustando el proyecto. ¿Cómo van? Mire. Eso. aquí les quería explicar algo miren que yo le coloqué unos balincitos, se los voy a mostrar en esta que se ve de pronto más fucsia. Uh -huh. eh, el hilo morado utilicé 50 centímetros para cada rollito aquí, por ahí alguien preguntó utilicé 50 centímetros para cada rollito eh, miren, estos balincitos que le coloqué al nudo plano macrame, ¿cómo se le coloca? porque a veces sabemos hacer el nudo plano, pero no lo sabemos decorar. Entonces, eh, yo trabajo el nudo plano macramé, que ahorita las personas que no sepan lo voy a hacer acá adelante en otro. Lo que yo hago es que siempre, uno eh, recuerden que el nudo macramé es de dos, de dos pasos, que siempre hago una, una media luna o una P, y con el otro lo, lo cierro. Con el que ustedes empiecen, ahí van a meter los balincitos. Con el lado que ustedes empiecen. Si ¿Sí me hago entender, si sí, yo empiezo, yo Betty Cárdenas, la profe, siempre empieza por su lado derecho a hacer la P, o la media luna. Hay personas que lo empiezan por la izquierda, entonces ustedes tienen que tener en cuenta que donde van a meter el balincito para decorar, lo tienen que meter en el lado donde van a empezar a hacer la media luna, porque ese siempre es el que te va a hacer que el balín te quede arriba, ¿listo? Entonces, por ejemplo, ahí yo lo empecé, hice tres nudos, subí balín, tres nudos, subí balín tres nudos, subí balín aquí tengo tres nudos aquí tengo que subir el balín, entonces coloco mi balincito, este no es un balincito, esto es un escalachín que me pareció muy bonito porque es un escalachín eh, da la formita como bien allí, entonces me pareció muy bonito para decorarlo, entonces miren, hago la media luna y con el otro recuerden que se anuda, entonces entro aquí y el mismo me acomoda el balincito encima. Sube el balín. Trabajo otros tres nuditos. Uno. Este nudito ahorita lo voy a explicar bien en la parte de abajo. Sí. Estamos utilizando hilo milán e hilo taiwanés para esta pulsera. Uh -huh. Miren que aquí se me enredó, es que tengo ahí marcado dónde tengo que llegar y no quiero que se me, que se me pierda la marquita para no descontrolarme. <risa> sí. Después me desubico y me queda... Mal. ¿Cuánto hilo más o menos utilizaste para este decorado? Ah, bueno, para el, el plano macramé utilicé un metro cincuenta. Ok. Para, para tejer más o menos unos 8 centímetros. Listo. Y le metí, vamos a ver cuántos balincitos se nos fueron, cuántos escalachines se fueron. Ya les doy la cantidad. Que estoy aquí. Este cosito me estorba y me enreda el hilo. Y aquí ya voy a subir otro balincito. Uno, dos, tres, y aquí subo otro balín. Miren que siempre queda en el que tengo que hacer la P en este momento, o la media luna, por así decirlo. Ahí me queda el balín. Entonces siempre va a ir el balincito. Van a meter todos los balines para que no tengan que estar metiendo balín por balín, cada que los meten todos de una vez. Y el cuando ustedes hacen el nudito, él sube. Okay. Listo, y aquí ya voy a terminar con tres nuditos. Ahí ya sé que ya termino con tres nuditos. Entonces tengo que tirar este acá. Y aquí. Eh, no sé si sepas cuál es el hilo de celular. Sí, es parecido. Eh, sí, pero el, el hilo para celular es muy delgadito y es muy elástico también hay gente que trabaja de pronto algo en macramé pero es que es muy él estira un poquito, entonces tiende a ser muy elástico y a veces vienen calibres muy delgados ok pero pues si la persona no tiene más, no puede trabajar en eso, sino que como les digo, él a veces viene muy delgadito ese es el que usan para hacerle los, las, las como ¿cómo se le llama el que el que le cuelga el celular para, uh -huh. para acomodarlo entonces aquí ya tenemos más o menos un tejido de entre 7 y 8 centímetros creo que me alcanza a ver uno dos tres qué dice la reglita vamos a medirlos aquí me falta un pedacito para que no va a quedar disparado le pueden colocar arriba sí. a las personas que usan mi yuki, le pueden colocar mi yuki acá arriba también, que les queda bien bonito, eh, ah, o balincito sí. pequeño, sí tiene que ser algo muy pequeño, aquí no se alcanza a ver muy bien por el tono de pronto que le metí, pues estos colores los metí así para que se pudieran ver bien cuando uno los trabaja. Eh, Robert, ¿puedes enviarnos un mensaje al tiempo al nosotros por ahí te contestamos esa pregunta. También el, el este escalachín que está utilizando la profe, este viene con baño en, en oro, entonces siento que le da... Sí, tiempo. viene bañado, ajá. Listo, aquí ya terminé, voy a hacer un nudito aquí, dos nuditos y ya. Ay. El hilo naranja que está utilizando la profe es hilo taiwanés. Lo pueden encontrar con nosotros en muchos tonos, y muchos colores. Igual ustedes pueden hacer Sí, hay demasiados. De de este. Hay como 20, más de 25 tonos y eh, colores en este hilo. Con este estamos trabajando el macramé para joyería porque es un hilo eh, que da un tono muy bonito. Ajá. Uh -huh. Entonces gusta mucho. O igual ahorita ver si alcanzo a mostrarles, a darles, a mostrarles las muestras del taller para que ustedes la vean y vean la de, lo que se va a trabajar en el taller. Sí, puedes ahí? utilizar mostacilla, puedes utilizar. Sí, claro. También, porque tú quieras. Uh -huh. Pues entonces ahí ya pasamos al siguiente. Miren. Listo, y después de eso dejamos 9 centímetros Ajá. y a partir de ahí decoramos. Claro. 8. Mire, cinco aquí para iniciar, trabajamos 9. ¿Ve? Trabajamos 8, perdón, dejamos 9, trabajamos 8 y aquí vamos a dejar otra vez 9 y aquí vamos a empezar a trabajar. Y aquí yo voy a trabajar con alambre. Las que no tengan alambre, ¿sí? Unos alambres y unas rondelas para hacer este tipo de decoración que hice yo aquí. Este. Ah, okay. las que no ustedes pueden colocarlo en el, el rondel que les quepa en el hilito le queman bien la puntita al hilo y uh -huh. eh, lo pueden utilizar pueden utilizar con hilo y lo pueden amarrar con hilo así como se, le hace un amarrecito al inicio y ahí ya ya pueden empezar a trabajar entonces ¿qué vamos a hacer voy a tomar Aquí donde inicio, voy a volverla a colocar aquí para que no se me enrede. El hilo azul es hilo milano. Uh -huh. Este es sí. como entorchado, es la diferencia. Sí, ese es corrugadito, entorchadito, ajá. Uh -huh. Da un buen agarre. Entonces aquí yo voy a trabajar este pedazo, lo voy a trabajar. Este, he tomado un alambre, pueden utilizar un alambre calibre 24 o un alambre 22. En este momento yo he usado un alambre 22 y simplemente voy a hacer un amarrecito. Voy a colocarlo aquí de lado para que ustedes lo puedan ver. Vamos a ver, allí. Voy a sacarlo de aquí más bien. Lo voy a trabajar aquí en la mano para que me vean. Entonces... Sostengo aquí donde voy a empezar, ahí ya tengo la marquita y allí simplemente empiezo a dar vueltas con el alambre Recuerden que como esto es un alambre de memoria, es un alambre bañado, pues simplemente él va a dar la forma que le coloquemos Aquí voy a dejar esta puntita y esta puntita que la voy a hacer Como no la puedo dejar por encima, porque puede rayar, puede dañar algo, la ropa, se puede enredar entonces yo lo voy a cortar esa puntita y la voy a meter por intermedio de los dos hilitos. Ok. Ahí están viendo. Sí, ¿este, ¿qué calibre es este alambre? En este momento estoy usando un calibre 22, pero pueden usar un calibre 24. Entonces miren, con una pincita yo me ayudo y trato de meter ese alambrito que quede como bien apachurradito ahí, bien escondidito, que no se sienta. Ustedes cuando utilicen alambre... Tienen que hacer esto, esto que ustedes sientan que no raye, ¿listo? Si raya, tienen que volverlo a a, a, a, a, con la pincita, tratarlo de aplanar. Entonces, simplemente voy a dar dos, tres vuelticas aquí. He colocado unas rondelas, rondela número cuatro, este es como un tono tornasol, yo las he colocado de una vez en el alambre. Sí. para empezar a trabajarlas entonces quiero que esto me quede bien aprisionadito allí, que, que no quede montado esto se llama un amarrecito plano que no puede quedar montado sino que el alambre tiene que quedar uno encima del otro y empiezo a bajar la rondela entonces sostengo el, sostengo aquí sostengo la rondela y le doy la vuelta con el alambre al hilo okay. ¿Más o menos cuánto sacaste de alambre ahí para ese depurado. Eh, Para esto eh, trabajé, estos son 30 centímetros de alambre. Ok. Eh, ¿Cierto sacar unos? Milán ¿tien? mide más o menos metro y medio para hacer esa pulsera? Sí, sí más, más o menos metro y medio para hacer esta pulsera, un poquitico más del metro y medio, creo que fueron unos 56, algo así que saque la cuenta. Recuerden Igual que cinco de cinco vueltas, vuelta. ¿no? Sí, sí, de la cantidad de vueltas... vueltas quieren hacer siete vueltas, eso ya depende. Exacto. Es. Si ya van a hacer más vueltas, pues le tienen que ir aumentando. Alisarlo un poquito. 30, 30 centímetros de alambre. Entonces, miren, voy acomodando la rondela, voy dando vueltas. y voy bajando sostengo sostengo con mis dos con estos dos dedos sostengo y con estos dos dos, dos trabajos le sostengo aquí y voy dando la vuelta eh, puedes aquí reemplazarlo también? por hilo eh, víbora ajá por cordón víbora creo que se llama uh -huh. Sí, cordón. Es un poquito más grueso. Sino que es un, es, es, tira, es parecido como a cuero, como al cuero, esto uh -huh. es un sintético, creo. Ajá. Bueno, aquí. Entonces voy a ir bajando rondelas. Miren, voy sosteniendo, voy bajando. En cada vuelta, eh, profe, vas agregando una nueva rondela. Sí, no doy doble vuelta, doy una sola vuelta, mire. Ok. Vueltica, rondela, vueltica, rondela. Cada que voy por encima, pongo la rondela, mire. Sí. Sostengo, doy vuelta. Y o, aquí tienen que tener en cuenta que no se les monte el, el... Que no se monte un hilo encima del otro. ¿Sí me hago entender? Uh -huh. Para que la rondela trate de quedar como en, encima de los dos hilitos, para que no se ponga, no se vuelva como feo, pues que te quede como todo amontonado, ese tipo de cosas, sino que se vea estéticamente, se vea muy bien. Sí. Bueno, pues no sé cuánto tiempo llevamos, porque... Puedes hacerlo un poquitico más arriba, ya en diez minuticos lo hacemos uno nuevo. Ok, ahí se está viendo. Sí, ahí ya. Ok, mire, entonces sostengo. Si ustedes quieren lo pueden hacer más juntico. También hay que tener muy en cuenta cuál es el frente, porque de pronto se cae por debajo las rondelas. Claro, esto tiene que tener en cuenta que vamos con una parte de arriba, ¿no? La parte de arriba. Sí. Claro, no vayan a colocar las rondelas para el otro lado, porque cuando vayan a acomodar la pulsera, pues obviamente les va a quedar una parte claro. por el frente y la otra por detrás. Sí, va a quedar guardado, va a quedar guardado en dos partes. Esta es la primera. Eh, ya ahorita eh, empezamos la segunda parte. Eh, sí, si le, lo que estamos haciendo también es dándoles ideas y que ya la persona lo pueda decorar, y que, que al menos sepa cómo se hace porque es que a veces no sabemos cómo empezar un proyecto eh, sí me entiendes entonces bueno ya sé que la, eh, puedo hacer estas medidas lo trabajo así, lo cierro así le puedo decorar por encima con nudo plano, lo puedo decorar con alambrismo, le pueden usar cualquier tipo de nudo porque por lo general este se está usando esta pulsera se está usando pero con dos sobre dos hilos siempre sobre dos cordones, cualquier tipo de cordón. Entonces, eh, lo pueden decorar con el, el nudo plano macramé, con el nudo, hay uno que se llama ADN, no sé si, ¿qué es este que se va como torciendo? Que es este el mismo nudo plano, pero siempre lo haces hacia un lado, lo puedes ya decorar, eh, hay unos que lo cosen aquí en el medio, le meten aquí en medio de estos dos, con nylon le cosen mostacillitas, miyuki, bueno, en fin. Hay infinidad de formas para decorarlo. Entonces creo que aquí ya tengo mis 8 centímetros decorados. Profe, puedes subir un poquitico porque es que no vemos lo que haces. Eso, ahí. ahí. Aquí ya tengo mis 8 centímetros. Utilicé 2, 4, 6, 8, 10, 12. Se me fueron 14, pero es dependiendo de lo que tú quieras, si lo quieres hacer más junto, pues se te van a ir más, ¿no? Entonces pues miren, simplemente para cerrar aquí, yo simplemente ¿qué hago? Pues cojo y empiezo a darle vuelta al alambre y que me quede bien apretadito allí. Aquí voy a cortar y voy a hacer lo mismo que hice ahora ahí arriba, que es tratar de coger esta puntica, porque si yo la dejo así, miren, ella... Raya, eh, chusa, eh, te puede dañar la ropa, bueno, cantidad de cosas. Entonces, yo lo que voy a tratar de hacer es meter esta puntita en intermedio para que no vayas a tener ningún inconveniente. Eso. Vamos a tratar de meterla aquí en intermedio de estos dos. y que te quede bien apretadito listo, tú tocas siempre, siempre la, la manito la pasan y ustedes ahí se dan cuenta si él está eh, rayando, si te quedó alguna punta todavía, entonces con las pinzas planas se deben de ayudar para para que esto quede bien entonces aquí ya tenemos otra vueltica el cordón base eh, mide un metro con 56 centímetros. Sí, voy a mostrarles ahorita otra vez las medidas para que ustedes la... Estamos trabajando con estas medidas. Empezamos en 5, medimos de ese 5 hacia adentro en 8, 8 centímetros, luego medimos 9, luego medimos 8, luego 9, luego 8, luego 9, luego 8, 9 y terminamos en 5. Para que nos dé cinco espacios para decorarlos eso es lo que estamos trabajando entonces este. aquí llamo el tercero dejamos nueve y aquí viene el otro bueno, este? voy a, vamos a dejar hasta aquí listo voy a iniciar uno nuevo voy a guardar esta primera parte porque no quiero dale se y se yo se me voy acuerdo. acomodando aquí para este sí entonces, nos vemos ahorita otra vez segundo, ya nos volvemos a conectar bueno, esta parte va listo. a quedar grabada, que es la primera ya nos vemos.